¡Súbito del pinche mundo entero! Soy su dios, el escorpión dorado, el del peluche en el estuche. Hoy tenemos el top 5. Sí, el top 5, ya sabes, te lo estamos haciendo este cuadrito de honor de los más vistos, de los videos más vistos, temáticos, dependiendo su profesión, su perfil, todas es esas madres. Así que hoy te presentamos el top 5 del Pancazo, El top 5 de los pinches luchadores. Sí, güey. Los que se han subido con el escorpión dorado y han trascendido a convertirse en virales en su momento. Comenzamos con el número 5. Sin payaso. No es ya está <risa> Déjame darte esta mascarita, mira de ah, pagano, chingado. papá. Para que ahora que sí te sienta chingón, mira. Ese escorpión dorado, papá. Eh. Sí, ese pinche pagano de cagada. Mi compadre de Juaritos para el Mundo. Este cara de mi miembro que tiene cara de asesino serial. Es un pinche pan de Dios, güey. Hasta eso ya le tiene un chingo al hijo de su pinche madre, cabrón. A huevo, este güey se aventó. Más de 3 millones de visitas con su video en escorpión al volante. ¿Cuántos? 3. Sí. hoy oh, no! Ya, o sea, casi le chingo. O sea, ya está para las 4, ¿no? 3.8 millones de visitas, cabrón, y contando a huevo, güey. Si no lo viste, estás bien pendejo, así que vayan en ese momento a, a ver todos estos videos que les voy a estar compartiendo, pero sí, el pagano ahí estuvo echando desmadre y platicando un chingo de cosas que se volvieron también obviamente virales. Eh, allá en Ciudad Juárez del Cerezo salí en 1900 ah, ¿no te creas? No, no, nunca nunca he pisado. Pero si de viralidad hablamos, espérense, caras de mi miembro, porque ahorita se vienen más Cabrón. ¿Estás en manos matrucha? No, soy de Juaritos, papá. Ah, de Juaritos de ¿no? mi pinche corazón! ¡No más que tú, chingado, tú, sal, tú saliste tiernito! Porque te mandaron luego, luego para acá, para México. <ríe> ah, los de Juárez, me atraemos marca de Juárez, papá. No mames, este sí, cabrón no tenías cuadernos de chiquito, papá, <ríe> Vamos con el número 4 ¡Somos! payasos psicópata del ring, este güey que tiene más difícil de encontrar su pinche instagram, que su pinche, no mames no mames pinche seco clown, que de todos los putos días te cambias de pinche nombre en las redes sociales, ya cabrón, nos, nos pinche confunde, si yo no lo entiendo, imagínate la pinche gente, a ver la gente güey para aclararles el seco clown no es el, o sea, si sí hay cuentas verificadas, pero la de verificada no es la que es la verdadera, sino la que no está verificada y que dice realmente que no es Eco clown, porque es más bien el psicópata del ring, porque a lo mejor, pues cuando le quiero a chingar el nombre pues entonces ya se va a llamar así y estos pinches luchadores pensando así a futuro cabrón si no cuando valga madre como le hizo pentagón a huevo penta cero miedo y así se van aventando sus pinches técnicas dicen que en el mundo del espectáculo en general no hay amigos y que todos se cagan entre sí pues fíjate que obviamente como tú lo dices somos compañeros todos arriba del pero pasan muchas cosas por ejemplo con quien ha agarrado una gran amistad eh, un gran y después de darnos unas gol, unas buenas unas buenas golpizas y luchas arriba del cuadrilátero ah. contra, contra Pagano, varias luchas me aventé contra él. Y hasta abajo del ring del, del rim, el vestido nos llegamos a trompear varias veces. ¡Qué bueno, güey! Porque sí, este cara de mi miembro que subió como la pinche espuma, cabrón, en los últimos años. Ha sido pinche criticado un chingo de veces. Pero sigue siendo una pinche pistola, cabrón. Sigue ganando campeonatos. Y la pinche banda lo quiere un chingo al cara de mi miembro este. Este, los pinches chamacos también, güey. ¿Cuántos cuántos millones? Este sí ya cumplió los 4 millones de visitas. Sí, también viene de una pinche familia luchística. Tiene cualquier cantidad de primos, sobrinos. A ubicados, Hijos no reconocidos De todos Que son luchadores Empezando obviamente Por su señor padre Que Dios lo tenga En su pinche gloria Sí, el pinche porky Super porky Era su papá cabrón Entonces por eso Más o menos Aprendió a luchar Ya cuando me yo, Llegó a mis pinches manos Le enseñé a hacer así Las pinches llaves ya, ya lo puse mamado Ahora Brasil, sí, güey, En lugar de estar Pinche marranito Como lo conocí Cuando Bueno allá en el pinche cine No mames cómo han cambiado las cosas Me ven cabrón Y se van al pinche cielo güey. ven Se vuelven estrellas Hijos de su pinche suertudos, cabrón A ver, tú estás, ¡Ah! eso, Mi no? peluche en el estuche, no mames ¿Peluche en el estuche, Estamos, ¿verdad? estamos ¿verdad? con el trío campeón Que por cierto, por enésima ocasión Se va a rifar la pinche máscara, güey No sé, cabrón, ¿tú crees que la pierda o no? Ya pensando en el pinche negocio Tú me dijiste que no es feo, güey es un papucho Tú me dijiste que si te gustó no te hagas placer Eso, sí es. Eso para que veas wey. No, no como otros que dicen No mames, ponte la pinche más Vete a la no, Que pierden toda gracia Saludos, Blue Panther No, no, si se... <risa> Otra pinche pistola de leyenda Todo, Algún día lo tendremos por aquí Pero bueno, se va a rifar la máscara Así que pónganse atentos A ver si vas a seguir teniendo que chambear Todos los pinches días Para pintar a mano sus pinches máscaras Que le quedan de poca madre Pero que cuestan un huevo hacerlas O... Ya, a la chingera se va a quitar todo y va a echar desmadre, así como el psicópata Y ya, entonces ya se van a ir juntas, Pagano y él, a comprar sus pinturas, ¿no? Porque a huevo van a terminar haciendo esto, ¿sí o no? Que se pinte como Kiss, güey, a huevo ¿Cuánto te costó el... la máscara de, de, de Dr. Wagner? ¿Cuánto me costó? Porque eso fue mucha, muy polémico, güey, están diciendo Me costó que... 18 años de sudor, sangre, sacrificio Me costó 18 años de enfrentarme a muchos rivales a huevo, el psicópata del ring El psycho clown en el cuarto lugar Vamos con la medalla de bronce Era si una vez un cara de mi miembro De estos luchadores que cambian de nombre Depende de su humor, de sus hormonas Y de en qué momento de la luna se encuentre El universo sí. Es el pinche actualmente llamado Cintadoro, anterior llamado Sin cara, anterior llamado Único, anteriormente llamado Místico y anteriormente Llamado, ah no puedo decir no, no, no Por eso lo censuramos, para no decir porque no existe Google, entonces nadie lo puede buscar Entonces este, eh, sí, este pinche cara de regada También otro de pinche Juaritos, güey ¿Qué pedo? A huevo, un pinche Juaritos De mi corazón, güey, a huevo, güey Puro chingón sale de ahí Este culero, antes de estarse madreando A cualquier cantidad de pendejos Saludos a hueferas, a ese Pérez y a Susho de... <risa> A la verga, güey No te muevas, no te muevas Antes de tener víctimas en cualquier fiesta o reunión de este pinche mundo En ese tiempo se juntaba con Raúl Jiménez Cuando todavía metía goles y se ponía la máscara para festejar Y platicamos de eso y todas las polémicas de sus nombres y de sus máscaras Y todas las que le faltaban En México anuncian que sale místico, que va a debutar el místico. Y yo, pues todos mis compañeros me decían, oye, tú eres el que vas para el ligo no, no soy yo. Y les digo, sabes qué? Pues yo soy el místico. Me dicen, no, nosotros tenemos el nombre registrado. Hijos de su puta madre. Imagínate, pasa el tiempo. Empiezo a, a trabajar ya en México con otro nombre, como místico de Juárez, como incógnito. Después me llaman para hacer un, una prueba. En la WWE 4.1 millones de visitas están muy pegados todos, cabrón No mames Ahí van el, ¿Quién es más chido? Y ¿Quién es menos pendejo? Y ahí van Pero ahí la tienen El buen pinche cinta de oro, güey Que siguen activo Ahora en la lucha libre De nuestro pinche país, cabrón Pero en cualquier momento Pues ya es bien pinche fácil Estar del otro lado En cualquier continente Desparramando Pinche talento Que tiene la pinche lucha mexicana Huevo Y es donde se empieza a hacer La rivalidad de sin cara Azul contra sin cara negro Que yo convertí en el sin cara negro en el rudo Y entonces por eso se hacía un puto las madres Porque de repente entraban dos sin caras Y se agarraban a chingadas Porque al principio los dos eran azules, cabrón Sí, exactamente, entonces ya después se culminó la rivalidad Aquí en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes Vamos con el segundo lugar No mames, yo me acuerdo cuando luchaba cibernético No mames, ya tiene mucho tiempo Ya está viejito ah, pinche ciber, güey ¿Quién le tiene ganas de romperle su madre así en el ring? Está este Alberto del Río también. Ya, ya te has agarrado con ya ¿Ya? El... ¿Ya? Sí. ¿Y quién gana? Pues mira, este, siempre he estado medio nivelado Pero solo así que... Ah, eso más... dicen los que pierden <risa> Madre, güey Este cabrón, güey, en algún momento se volvió muy farandulero Hasta Thor, cabrón, salió, güey, ¿no? Es el único, el primero que no tiene máscara de este pinche Conteo, ya lo vamos a terminar Y hasta ahorita llega un cabrón que no tiene máscara. Sí la tuvo en su momento Pero este güey, con esa pinche cara de reo Pues el que, que se carga, pues también le sirvió, ¿no? Le sirvió para conseguir un día a Sabrina Le siguió un día para también agarrarse a veces con Gustavo Adolfo Infante Y todo... <risa> Ya si sí, más platicamos también en ese pinche escorpión al volante a la verga. ¿Quién te presentó a sobrina? Llevamos un programa de Telegipo, fui a Guerra de Chistes. Ajá. Y ahí tenía su programa ella de erótico y de, de acá, <risa> de, de velas en el cuerpo y que te latigazos, ¿no? entonces la vi y la, y la verdad ya la conocía yo por la hora pico ajá, me invitó su programa y se empezó a dar ¿Cómo, cómo, cómo, ¿te, te dio tus cómo, latigazos? Cómo, no, no me dejé 5 pues. millones de visitas tiene este escorpión al volante con cibernético y por eso está en el segundo lugar pero vámonos con el primero primerísimo lugar de los luchadores que se han subido al escorpión al volante, se encuentra uno desenmascarado, también ese güey sí, no lo desenmascaró nadie se la quitó de huevos, sí lo desmascaró la WWE A billetazos Le metí un putazo y, ¡pum! y se le salió la máscara ¡Alberto del Río! ¿Qué tranza, ¿Cómo estás, güey? Huevo? ¡Primer lugar de este conteo! El Por escorpión supuesto. dorado Es la voz de quien no la tiene Lo eres Los huevos de quienes faltan Bueno, no eh, eh, eh, eh, Eso sí los tengo bien puestos Pero si eres la voz del que no la tiene 6.2 millones de visitas El pinche Alberto del Río No mames Hay, hay días Hay días hay horas, hay horas Que no tengo esas visitas Y este güey el su video las tuvo, así que felicidades Alberto del Río, también este güey que pues, le ha ido bien chido en la vida güey, ni ha tenido pedos, nunca ha tenido, un solo pedo no ha tenido, pero de todos modos en aquel momento ya tenía un chingo y todavía no le pasaban todas las mamadas que le quisieron hacer sus pinches viejas, no mames ya Alberto, te hagas una pinche limpia chingada madre eh, ni porque estuviste conmigo se volvió más famoso, pero a, ojo la fama incomoda, el éxito les da comenzó en algunos pendejos y algunas pinches viejas y entonces pues la ha tenido que sortear, el punto es que ya, Alberto del Río es el primer lugar ¿Qué ah, pues, Ay, diciendo, lo que me estabas diciendo Ah, yo estaba diciendo Es lo que me estaba diciendo ¿Qué andaba haciendo doña? Andaba ah, no, pues, tratando de... Acá pasaba y este señor... Me detuvo y me dijo, va a pasar un señor Y le dice, chinga su madre Y después platicamos de todos estos pinches Desmadres también, justamente con estos dos güeyes Que están en los primeros lugares, con Cinta de Oro Y con Alberto del Río, juntos Porque también son amantes, digo, son amigos Y entonces platicaron justo de toda La actualización de los pinches desmadres En los que han tenido que, que pasarla A veces por güeyes y a veces porque Se los chingan, pero bueno, ahí siguen Dando de patadas, literalmente, dando de chingadazos Alberto del Río, se convirtió uno de los pinches luchadores más importantes de la, esta última generación de los más pinches conocidos y sigue dando de chingadazos Ahora no nada más es la pinche superestrella, sino también es el pinche super empresario que está ahí armando sus pinches luchas con un pool de enmascarados y no enmascarados que también se suben el ring para rifarse un pinche tiro y entretener a toda la pinche gente. Así que vayan a verlos, estos son los cinco más vistos, eh, culero. Lo que diga la ley, y luego más en Estados Unidos, que son bien sí. cabrones, sí. es lo que pues es lo que es, cabrón. Sí, y... lo. Lo que, lo que no se vale, escorpión es que yo no sé cómo sea la cuestión de la ley aquí, pero a mí se me hace una pen completa... Y lo tengo que decir, una pendejada. Ajá. Que te vengan, te avienten cargos, te arresten y la investigación venga después. Exacto. Si ustedes les gustaron otros, es eh, su pedo, güey. Pero estos son los que más vistas tienen, por lo menos en el YouTube Obviamente hay otros tantos que han sido muy pinches polémicos. Y si no pregunten a mi compadre, el pirata Morgan, güey, También hay un escorpión al volante que se compartió por todo pinche mundo. Este, tiene sus milloncitos, no llegó al top 5, pero vea, por ahí está. Mira, te voy a decir como me dicen muchos güeyes, oye pirata. ¿Tú por qué siempre cuando aprietas la cabellera la pierdes? Casi, casi todas las he perdido, ¿no? ¿Qué te vendes? No, güey, mira, nomás me he vendido... Una, dos, todas, güey. También hay uno que tenemos que renovar ya, pinche Rey Misterio. Ya está muy pinche hablado, güey. Rey Misterio. Ahora el pinche Dominic. Vamos a ver qué armamos con esos caras de mi miembro. Pero también pueden visitar ese video que tuve hace un chingo de tiempo con el Rey Misterio. Es el temero, ¿tú o yo. A ver, al primer lugar no se dice Terminator, se dice Terminator, estamos ¿Qué? en México El místico también, cabrón Ya, bueno, el místesis que todavía era el místico Pero era carístico Y todas esas pendejadas También lo tenemos por aquí Hablando de leyendas El Super Porky El Hijo del Santo No mames, estoy, estoy cabrón, güey Y, y, y se a lo que viene Caras de mi miembro El Psicosis también platicó cosas chingón Próximamente, más pinches luchadores Se vaya a sugerir ¿Qué otros luchadores te gustaría ver en de escorpión al volante apúntenlos acá abajito, las sugerencias se leerán y porque soy un pinche dios humilde yo los tomaré en cuenta pinche súbditos y súbditos les mando un pinche arrimol y todo el peluche no lo jajaja